Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 295 El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Hoy Cristo pide valerse de mis ojos para así redimir al mundo. Me pide este regalo para poder ofrecerme paz mental y eliminar todo terror y pesar y a medida que se me libra de estos, los sueños que parecían envolver al mundo desaparecen. La redención es una, al salvarme yo el mundo se salva conmigo, pues todos tenemos que ser redimidos juntos. El miedo se presenta en múltiples formas, pero el amor es uno. Padre mío, Cristo me ha pedido un regalo. Regalo este que doy para que se me dé a mí. Ayúdame a usar los ojos de Cristo hoy y permitir así que el amor del Espíritu Santo Bendiga todo cuanto contemple, de modo que la compasión de su amor pueda descender sobre mí. El Espíritu Santo ve hoy a través de mí. Amén.